Bueno, bienvenidos amigos de Mister Roboto. El día de hoy estamos aquí reunidos un momento un momento que aquí un pequeño problemilla. A ver qué pasó, qué pasó. A ver, un problemilla. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos aquí en la competencia, a ver. Bueno, ya regresamos, a ver. A ver, ¿qué pasó? Estamos aquí con los problemas técnicos. ¿Qué pasó? aquí con los problemas técnicos. ¿Este cuál es? Vamos a ver. Vamos a ver por qué no nos está mostrando. Oops. Un momento, por favor. Me tocó volverme, no sé qué está pasando, que no me está mostrando lo que me tiene que mostrar el programa. Bueno, ahora sí, ahora sí, mil disculpas por esos inconvenientes. Estamos de nuevo aquí eh, en este espacio, en la clausura de RoboJam España. Bueno, un gran saludo a nuestro director, al gran Eduardo San Rufo. Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. La verdad pues que, que ha sido un fin de semana intenso. Eh, muy, muy contento con las categorías. Bueno, te cuento que por aquí... Ahora, eh... pues, eh, lo que vamos a dar paso, pues, es eh, a la clausura donde vamos a... Dale, dale, continúa, continúa. Es que a veces con el delay no sabemos quién es el que va a hablar. Perfecto, ahora lo que vamos a... <risa> Perfecto, ahora, pues, bueno, que vamos a empezar la clausura donde vamos a saber, pues, quiénes han sido los campeones, que seguro, pues, que muchos lo estabais esperando. Antes de nada, pues, agradecer la colaboración de Valerio Foundation... Eh, pues que es un aliado estratégico de Roboyan y con los cuales pues, estamos súper contentos de que está colaborando pues con nosotros en eh, varias ediciones y dándonos su plena confianza. Eh, en esta en este fin de semana en Roboyan España, han participado 14 equipos de dos países y en total 84 robotistas, por lo cual estamos muy muy contentos con, con el resultado. Eh, agradecer pues a, a los tres jueces que hemos estado, eh, sobre todo pues a Eduardo Restrepo y a Gilmer, Machaca que han estado pues el fin de semana con nosotros pues ayudando pues en que en la transparencia de los retos y la verdad es que les agradezco muchísimo pues que hayan querido compartir con, con nosotros, iba a decir minutos, pero al final pues han sido varias horas contando pues todo lo que la organización previa requiere, por lo cual muchísimas, muchísimas gracias. Por, por estar con nosotros Eduardo pues es eh, de Colombia Y Gilmer de Perú Por lo cual pues eh, como veis ha sido un jugador Pues totalmente internacional Por lo cual me retiro Muchísimas gracias Entonces ya vamos a pasar a la parte importante Que seguramente que Mucho estoy esperando eh, Hemos tenido dos categorías Dix Drill y viper race Entonces vamos a empezar con los ganadores de Dix Drill Entonces eh, vamos a empezar con la medalla de bronce que ha sido para. Brrr, después el redoble, vamos a por ello, que es para. Estelis Spacers 2, eh, que es un equipo de México, por lo cual, pues, eh, muchísimas gracias y enhorabuena. Es eh, si la verdad que, que la habéis hecho excelente. Y, y estamos, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir a por la medalla de plata, que vamos, que es para, para, para, para, para. Brum. Vamos a por Escuela de Talentos Guanajuato Azteca Teno Lions de México. Lo mismo, muchísimas, muchísimas gracias, enhorabuena, felicitaciones y la verdad que lo habéis hecho en un tiempo muy, muy bueno. Tocayo. Como sabéis, es pues, decir, hay que decir sí, una cosa, Tecnolions había participado en, en el Robo de Filipinas y no le había ido en bien, entonces digamos que esta es una especie de revancha. Ah, pues fantástico, pues aquí ha tenido podium y la verdad que muy muy bien puesto. Y ahora vamos con el oro, no sin antes, es decir, para crear un poquillo ahí pues más de tensión, decir pues que cada uno de, de los premiados pues que va a recibir una acreditación para participar en el Royal All Stars, donde van a participar los mejores de cada competición de todos los países que han participado, como Colombia, México, Filipinas, es decir, y muchos más. Luego os dirá pues el, el director general Eduardo Restrepo, os contará un poco más pues, eh, todas las ediciones que se han realizado, pero todos ellos los mejores. ...de cada de cada país, como es en este caso, todos pues vais a participar en la Royal, Royal All Stars en menos de un mes... ...por lo cual pues eh, ya podéis eh, practicar mucho, mucho, mucho este mes porque queremos eh, ver lo mejor de vuestro en esta competición. Y ahora vamos con el oro, que es para Estelis Spacer Juniors, de Equipo de México... Por lo cual, pues, eh, nuestras grandes felicitaciones. Habéis hecho un tiempo bestial muy, muy bueno y estamos súper contentos. Es decir, muchísimas gracias eh, a todos los que habéis participado en esta categoría. Y yo creo que aquí, y ahora vale, vamos a pasar. aquí vale decir algo antes de pasar al vale, tocayo. Y es que estos equipos que participaron tuvieron el apoyo de Valerio Foundation, por eso estuvieron ahí. Tuvimos 10 equipos de México y, y bueno, muchísimas gracias sí, y, y ahí lo sí, estaremos sí, esperando en los sí, stars. Y viene la categoría que casi me provocó un infarto el día de hoy. Es Vapen Race La verdad que como bien comentas ha sido bestial sí debemos estar ahí súper nerviosos es decir, y, y vamos, eh, damos las mayores fuerzas a, porque al final es una, una categoría que para aquellos pues que aunque estéis viendo pues la retransmisión pues no sepan muy bien en qué consiste es eso, pues el robot bípedos que tiene que llegar de un punto a otro punto, un metro y medio, y en, en un tiempo pues inferior a, a dos minutos, por lo cual es decir, pues puede pasar de todo, y os animo a que veáis la retransmisión que, que está disponible tanto en la página de RoboJam España como la, el Jam, eh, en la RoboJam principal, en la general. Entonces, pues vais a poder ver cómo ha sido la competición y nos entendéis totalmente, pues porque, pues eso, vamos, ha sido totalmente de infarto. Entonces, aquí tenemos dos ganadores, tenemos medalla de plata y medalla de oro, que la medalla de plata es para... el Club Magic Zone, eh, Rebebot. De Perú, muchísimas gracias. Nuestras más sinceras felicitaciones, enhorabuena. Y ahora pues vamos a ir a por el primer puesto, medalla de oro, que es para eh, Club Magic Zone, Bot, también de, de Perú. Pues muchísimas gracias. Ahí, ahí arriba, pues bueno, hay una pequeña rata, sería de la categoría Pepper Race. Pero dar, dar la, nuestra más sincera enhorabuena al, a los equipos de Magic Zone, que han obtenido dos medallas, y a su y a su entrenadora Gisela. Muchísimas gracias por, por participar. Bueno, perfecto. Entonces, de resulta? Dale, continúa. Los resultados, que es sí. lo que queremos ver. Entonces, los resultados que hemos obtenido en la competición de Royal en España es. Eh, dos medallas que ha conseguido el Club Magic Zone, que es una medalla de oro y otra de plata eh, Del equipo eh, Stelius Spacers Juniors, que ha obtenido una medalla de oro La Escuela de Talentos Manajato Azteca, Teno Lions, que ha obtenido una medalla de plata Y el equipo Stelius Spacers II, que ha obtenido una medalla de bronce Por lo cual, pues, muy bien, es decir, cinco medallitas que, que hemos repartido en, en este torneo Total y por, eh, y por país, pues eh, el equipo de el equipo de país de México ha obtenido eh, tres medallas, una en, cada, una en cada categoría, una de oro, una de plata y otra de bronce. Y después eh, en Perú, pues han obtenido dos medallas. Y ahora ya, pues os va a contar nuestro compañero Eduardo qué es lo que sigue y qué es lo que nos espera. Bueno, ¿qué sigue? Muy sencillo, sigue el Robo Jam All Stars, entonces recuerden que los Robo Jam All Stars el 30-31 de octubre inscripciones cierran dentro de 8 días, el 10 de octubre en a las 8 eh, o de la 8 de la noche, si no estoy mal hora colombiana entonces para que se tengan en cuenta y, y no se les pase no se les pase eh, la hora, ¿no? Entonces un Quiero que todos los equipos, recuerden, todos los equipos que tienen acreditación y que a uno se las han enviado por X o Y motivo, nos pueden contactar y se las enviamos, porque eso es responsabilidad de cada del director de cada país, enviar las acreditaciones. Pero si por algún motivo o se le, o no la tienen, se les perdió, lo que sea, nosotros se las se verificamos la información y se las enviamos. Es eh, muy importante que se tengan que registrar. O sea, ustedes tienen el derecho a participar pero se tienen que inscribir ok porque como hay equipos que tienen dos o tres acreditaciones, a veces van a participar en varias categorías, eso solo lo saben los equipos, no lo sé yo entonces es muy importante que, que lo hagan y bueno, yo creo que ya eso sería todo fue aquí sencillo, breve esta clausura, te damos las gracias de verdad, eh, Tocayo Eduardo Sanrufo, muchas gracias por por haber hecho la organización de este evento, que fue un poquito ahí, eh, a veces uno no sabe cómo mirar los equipos, esto y lo otro, pero bueno, de, de todas maneras, gracias a los equipos que se inscribieron, a Valero Foundation, a Magic Zone, eh, que apoyaron este evento, y ahí estamos súper bien, entonces, creo que no queda, sino despedirnos, toca yo. No hay que hablar más, eso, que recordaros que la fecha, que es muy importante, que el día 10, para que no se nos pase, para escribiros en la Royal North Stars, que va a ser una competición excelente, brillante, donde vais a poder ver un montonazo de equipos, eh, que seguro sí. que nos espera pues también eh, unas categorías y unos torneos de totalmente de infarto, va a ser ese fin de semana. Y les cuento que es pues, preparación pues para más. el año entante. Hay, eso es preparación para el año entante porque vienen muchas sorpresas, ¿no? entonces pues os esperamos el, el año que viene, contamos con vosotros y muchísimas gracias a todos por participar, un Una, fuerte abrazo. Un abrazo a todos y recuerde esto fue todo por el día de hoy en Chao chicos, se cuidan